Muy buenas noches a los mini conciertos. Bienvenidos a estos mini conciertos que hemos organizado ya desde hace un buen tiempo, no solo para despedir este 2020, sino iniciar con música de conciencia, música frecuencial y música que nos permita reflexionar sobre las cosas que amamos hacer cada día. Como siempre decimos, cada día es una oportunidad para poder estar mejor y con la música realmente podemos vibrar, sentir, recordar, pero sobre todo a veces es necesario despertar y es lo que desde hace bastante tiempo vamos a hacer. Así que bienvenidos a estos mini conciertos, Esperemos en estas puestas a punto que hemos hecho durante varios días, horas y meses, tratando de obtener algún resultado importante o por lo menos audible dentro de los recursos que tenemos. Así que iniciamos este mini concierto con esta canción que escribí el año 2005, el 15 del 8 de 2005, Se me va el tiempo. Vamos a ver si tenemos el audio, que no, que no estoy escuchando el audio de la guitarra, ahora sí. Una palabra del amor que me diga lo que soy. estoy pudiendo, a ver si ahora lo logro, sí, por... ahora sí escucho sin, sin el eco, que me está realmente devolviendo lo que canto, no sé cómo se escuchará por Instagram. ¿Será? Por... tiene el, el vivo cuando hay muchas cosas que regular, cuando uno mismo tiene que hacer toda la parte de, de sonido, ingeniería de sonido, la música, regular las transmisiones por diferentes plataformas, en este caso estamos por seres de Luz y Energía, Punto Cultura, en YouTube, estamos eh, en Instagram obviamente transmitiendo, pero las vías de transmisión son totalmente distintas. Entonces el, el acople que tenemos aquí en estudio a veces cuando se hace la grabación, de repente, es una cosa, pero cuando sale el vivo, pareciera que las transmisiones automáticamente cambian el proceso de la audición que nosotros tenemos aquí. Y nos acopla y esperemos que por Instagram se pueda estar escuchando bien. Voy a acercarme un poquito a Instagram a ver qué referencia tienen del audio, si es que se está escuchando con buen retorno. Yo, por lo menos, aquí tenía ese acople. ¿Cómo están por allí? Pablo casi se unió esperemos que se esté escuchando eh, aceptablemente sin ese eh, acople que tenemos aquí en sala ya lo he corregido por ahora, voy a chequearlo nuevamente a ver ahí no tenemos ningún retorno de acople y bueno, vamos a continuar con nuestro mini concierto el mini concierto de Música Consciente. Este tema que se fue, se me va el tiempo, escrito en el 2005. Y para continuar, vamos a compartir esta canción que escribí en el año también 2005, en diferente fecha el 6 del 4 del 2005, Corazón de Piedra. Una, una letra que ha tenido mucha connotación a raíz de, de los encuentros de personas que han tenido en las playas, en diferentes lugares, aquí en Uruguay por lo menos, es lo que sabemos, corazones en las piedras, la forma del corazón en las piedras, que han encontrado diferentes tamaños, colores, con formas perfectas de corazón. También hay una historia del corazón de piedra que es muy conocida, muy linda aquí en Uruguay. En el mismo lugar De un corazón De piedra Que alguien llamó Con toda la historia De una vida Que viene hoy De ese mismo lugar De la memoria Que guardan palmeras se abren las puertas de un nuevo tiempo ¿Y tú dónde estás? Se abren las puertas de un nuevo tiempo ¿Y tú dónde estás? Palmeras, vida y gloria, se abren las puertas de un nuevo tiempo. de piedra una canción como les contaba en un principio en escrita en el 2005 trae una importante reflexión con respecto a se abren las puertas de un nuevo tiempo y tú dónde estás todos estos contenidos de música consciente que iremos compartiendo diría yo que en algunos casos son muy propicios para los momentos que estamos viviendo. En otros, son recordatorios de todo nuestro poder como seres humanos, seres creadores, seres de conciencia. Y sobre todo, para reafirmar estos mini conciertos, les pedimos el 2020, iniciamos el 2021 con música, porque el ser humano vibra, como hice mención en el anuncio de estos mini conciertos, la música vibra en función de la vibración que cada ser humano tiene, realiza, y en función de esa vibración que siente desde el corazón. Nos conectamos con la tierra, nuestro espíritu se regocija en esa felicidad de la música, y cada ser humano puede aprender o puede seguir desarrollando todo el proceso vibracional con el que está hecho. Así que esta música consciente es eso justamente, hacer un granito de arena, sumar un granito de arena en todo lo que tiene que ver con nuestra existencia y con todo lo que podemos aportar desde el corazón. Me despido en este mini concierto con En cualquier lugar se puede amar, escrita el 12 del 12 de 2004, por quien les habla Martín Robinson. Siempre hay un lugar y linda jornada para ustedes que han compartido este mini concierto que haremos bastante frecuente en las semanas hasta recibir el nuevo año que nos acompañará con todo lo que nosotros queramos crear con la realidad en la que queramos vivir con el amor y la seguridad de que somos capaces de poder juntarnos de hacer una fuerza hermosa desde el corazón para que nuestra humanidad y nuestro planeta pueda tener vibraciones mucho más hermosas. Se vienen cambios muy importantes en el planeta, se vienen formas de ver la vida de una manera totalmente distinta. Hemos hecho trabajos ya desde hace muchos años con respecto al despertar de la conciencia y realmente podemos decir que disfrutamos día a día poder transmitir estos conceptos hasta cuando se pueda usar esta tecnología y hacer buen uso de ella Un fuerte abrazo para los que están ahora compartiendo y dando su tiempo para estar escuchando esta frecuencia y un feliz año también para aquellos que se vayan a conectar en el 2021. Recuerden que somos seres de luz y energía, somos seres de amor, tenemos todos los dones necesarios para poder transformar la realidad en la que vivimos. Un fuerte abrazo de luz y gracias por estar en estos mini conciertos. Vamos a culminar por aquí por YouTube.